Mi nombre es Carlos Cortés, soy escritor, periodista y profesor universitario. Y creo que puede entenderse bien que en esas tres facetas es absolutamente indispensable el portal del Cinavi. La verdad es que me he quedado sorprendido, en los últimos dos años he estado realizando una novela histórica, eh, y me parece que parte esencial del patrimonio documental y bibliográfico que tiene Costa Rica pues son sus periódicos, por supuesto, eh, y estos periódicos se deterioran y eh, la única posibilidad de que estos periódicos eh, no se deterioren y que al mismo tiempo puedan ser eh, consultados es a través de la digitalización esencial que ha hecho eh, el CINAVE. Y entonces yo he consultado años enteros, eh, periódicos, completos, eh, de una manera muy rápida, de una manera además este, muy, muy fidedigna, gracias a este, a este portal. Inclusive este portal me ha permitido eh, consultar, por ejemplo, eh, la edición Príncipe de la Isla de los Hombres Solos, de José León Sánchez, y una serie de documentos que pienso yo que son esenciales para nuestra cultura, y que de otra manera no estarían a la disposición al, al acceso eh, digital y, eh, y electrónico de, eh, de todos los costarricenses. Así que me, me parece que esta es una iniciativa que hay que fortalecer y que, como le he dicho yo a la propia Biblioteca Nacional, pues cada vez que tengo oportunidad de decirle a alguien que lo aproveche, que lo disfrute, que tenga acceso a, a él, pues lo he hecho porque me parece que eh, enriquece enormemente la posibilidad de conocer, de divulgar, de consolidar y de apreciar lo que es patrimonio de todos, que es este nuestro